Y eres más bella que el alba Y más dulce que la miel Todas las flores envidian El perfume de tu piel Te vistes con primavera Por donde pasa se va el viento, Tú eres la eterna rosa el jardín que hay en mi sueño, hay codicias las estrellas por la luz de tu mirada, los manantiales sequean, cose pues más pura que el agua se enamoraba la música del sonido de tu voz. porque eres mía, le di gracias al Señor. Cogieron las leyendas para los cuentos de hadas. en ti se inspira el poeta para hacer verso con alma. No sueñas porque eres sueño del que sueña por amor, la reina del baile, en la fiesta del corazón. Hay codicias las estrellas por la luz de tu mirada. Los manantiales se quejan, pues es más pura que el agua. Se ha enamorado la música del sonido de tu voz. Siempre lo hace señor que te da los buenos días con el canto del amor. La tristeza porque eres mía. Te di gracias al señor.